Gracias. No diga nada. Gracias, Amado. Gracias, Carolina, Francia, al equipo de producción. Se Miren, cambia de llave. Le acabo de enviar un video. El chamo cambia de llave sí. al WhatsApp <ríe> para que la gente vea la diferencia. Miren eso, señor. Patria. <ríe> hay gente que a veces, en sus argumentos, no bueno. cree que el otro es un estúpido. Y tú dices, pero ven acá, pero. ¿Tú eres ¿eh? estúpido. No, no. Ah. Digo yo que hay gente que a veces en sus argumentos cree que le puede pasar al otro gato por liebre. Entonces tú dices, pero vámonos, vámonos al campo, vámonos a la realidad. Vamos a ver. El compañero eh, Francia acaba de decir que lo de la Sánchez ahí es por sedimento. Eh, eh, hay imágenes ahí del trabajo. Yo vi a Willy grabando ayer. Uh -huh. Pero ¿qué resulta? Miren esto. Esto es el río eh, Yuna, ¿verdad? Ese eh, es el Yuna. Está Está en Bonao. Miren lo yuna. que le están haciendo al río Yuna un dragueo candela pura miren sacándole ahí y, y montándole ah, no, pero en un eso camión es el, es el estado que lo está haciendo sí me da me da, un, me da uno entre quien lo esté haciendo la cuestión es que miren lo que le están haciendo a eso para que no se inunde pero ahí hay un puente qué medida Guato? pero qué pasa ahí hay unos cuartos que alguien se está buscando por eso fíjense ustedes que tienen varias retroexcavadoras metidas en el río eh, supuestamente haciéndole un dragueo al río para que no se desborde bien pero ¿y por qué lo hacen ahí y no, y no podemos hacer eso también aquí en la cañada grande? Hacerle un dragueo a la cañada grande para que no se llene. Pregunta que le hago al alcalde. O sea, para que no me quieran tomar por estúpido porque yo no lo soy. Y tampoco quieran tomar al pueblo como estúpido porque no lo somos. Esas justificaciones son absurdas. Lo que... Lo que pasa es que se llena de, de, de arena y de, y, de, y de plástico y de cuestión. Y entonces, no, no, no. Para eso usted se hizo elegir para buscar soluciones. Atención, Fulvio Ureña. Tú voy a tener que elegirme ¿tú a mí tanto a cuando eso te estabas aquí. Tú que tanto criticaste eh, el impacto del medio ambiente es negativo. Eh, ponle atención a eso porque ahora no dicen nada porque están en el gobierno. Están calladitos. Y ahora a todo a lo que antes era malo, ahora tiene una justificación para que ustedes vean lo que es la vaina de la política ¿Mm? la vaina de la política antes era malo mira, está reventando tal río mira, están haciendo esto y ahora lo están haciendo no, lo que pasa es ahora tiene una justificación ¿Están entendiendo estamos entendiendo es lo que dice eh, que, ah, que lo de la Sánchez era porque se llena de, de, de arena. Pero es ¿qué me no importa a mí que se llene de arena? Usted tiene que prever que eso se va a llenar de arena y, y mantenerla limpia cada cierto tiempo, cada 15 días, cada mes. Para eso solamente hay que sentarse y anotar. Usted va y dice: ¿con qué frecuencia se llena esto? Cada tres meses, por, por cada dos meses, la vamos a limpiar para que cuando venga el aguacero, no se nos eh, desborde esto. Una cuestión de prevención. Pero ya es otro tema. Miren, eh, quiero lamentar el fallecimiento anoche de ayer, ¿verdad? Del arquitecto Leroy Rosario. Ay, Mandé sí, una foto ahí, de sí, un sí. señor que está montado en una motocicleta. Pónganlo full pantalla. Qué pena, eso. el arquitecto Leroy, que era un fiel televidente de este programa. Leroy Rosario, quien falleció lamentablemente, afectado de, de la COVID. Infancia. Y para que nadie, que me excuse la familia, ¿verdad? Para que nadie vaya a inventar con decir que no estaba vacunado, tenía sus dos dosis. Para que nadie vaya a inventar con eso. Porque aquí se está jugando demasiado con esa vaina. ¿Mm? Tenía sus dos dosis él. Eh, incluso yo me comuniqué con el doctor y le digo, doctor, eh, antes de que él falleciera, que estábamos haciendo una gestión, ¿verdad? Eh, para un, eh, un medicamento que él necesitaba. Y dice el doctor, yo, doctor pero él, él tiene la dosis puesta, ¿Qué pasó ahí. Y dice, no, ah, pero son las de Sinova. ¿Pero cómo así? Porque una irresponsabilidad por donde quiera. ¿Cómo así? Porque Ustedes son los que, los que compran Sinova. Y, la, y, y, y los estudios dicen que la va, el riesgo de muerte es muy bajito. Lo que, había que ver qué tiempo tenía él que se había colocado la, la, la segunda dosis. Pero lamentar la muerte, ¿verdad? Y, y, y unirnos al dolor que embarga la familia del arquitecto Leroy Rosario, que lamentablemente perdió la batalla contra el COVID. Qué pena. Miren, yo envié un, una fotografía ahí. De un medio, ni siquiera la, la quise tomar de la... Miren eso, pónganlo a full pantalla para que la gente vea. Comunicación de la presidencia o comunicación y prensa de la presidencia gasta 15 millones de pesos en nómina y ahora contrata asesoría por 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Pero nadie ha salido a desmentir eso. Nadie, salvo algunos que... No, lo que pasa es que eso es porque si ¿sí yo cuánto... Eh, eh, porque eso es por el resto del año, ¿cómo así? ¿Y qué tiene el gobierno que, que hacer en asesoría? Pero no se supone que ese, que ese señor eh, eh, que está ahí, ¿cómo Homero, que se Homero, llama? Homero, Homero. Homero Figueroa, eh, no se supone que es un experto en comunicación, que para eso que se le paga un buen sueldo y buenas dietas y buenos vehículos para que haga el trabajo, entonces también tenemos que pagarle asesores. En materia estratégica. Entonces vamos a seguir haciendo la misma vaina que hacía el PLD. Vamos a seguir haciendo la misma vaina. Y, pero ahora lo justificamos. No. Lo que pasa es que no, no vamos a salir de este hoyo. Y, yo, y, y, lo, y lo repito, lo que dice Roche RD. Eh, esta gente lo que están haciendo es un tollo. Y no va a faltar zonas para salir de ese hoyo. Dice Roche. Parafraseándolo, ¿verdad? Dándole los créditos. Señores, miren. No solamente ahí. Yo quisiera que ustedes pongan los programas de televisión nacional para que ustedes vean. Cada anuncio, oigan eso, una vaina que debe ser prohibido, de hecho está prohibido. Cada anuncio de cada institución menciona al presidente Luis Abinader. Está en reelección. Una vaina increíble, se lo voy a descargar todo y se lo voy a pasar por aquí, por lo menos esa partecita. Eh, agricultura. Gracias al presidente Luis Abinader. Eh, vaina. Eh, más eh, eh, agricultura. Gracias al presidente Luis Abinader. Gracias al presidente Luis Abinader. Y gracias al presidente Luis Abinader. Está en, en reelección, está en campaña el presidente Luis Abinader. Todos los anuncios, dice Luis Abinader, no dicen gobierno de la República Dominicana. Que eso sí hay que, que dársela, eh, aunque francia va a decir que no, pero la historia está ahí. Eso sí hay que a Danilo Medina, que quitó eso y puso gobierno de la República Dominicana. Gobierno de la República Dominicana, siempre, y eso sí hay que dársela, ¿Eh? decía siempre gobierno de la República, los, los anuncios nunca decían presidente eh, Danilo Medina, sino eh, gobierno de la República Dominicana, que como es, como debe decir, ahora todo dice Luis Abinader, Luis Abinader, lo que significa señores que están en campaña ya, están en reelección, y adivinen que nos están engañando, ¿cómo? Se inventan una, un, un bochinche, eh, quitan un jefe de la policía que sabemos que no va a pasar nada ahí, eh, ponen la cuestión de la vacuna, hacen un show y por debajo gastan miles de millones de pesos en publicidad. Yo quisiera que ustedes pongan, yo no lo voy, porque es que la publicidad, como yo no puedo atacar la publicidad porque yo trabajo en un medio de comunicación que se nutre de publicidad, no quisiera dar el nombre, pero, pero señores, miren. Pero es válido que tú digas, pero que caigan aquí también. No, no, porque, <risa> a, por ejemplo, en, en mi caso, en mi caso, entonces sería una contradicción. Ya eso le corresponde a la empresa, ¿verdad? Pero yo como comunicador, ¿verdad?, eh, que soy independiente, tengo que decir, lo que está pasando a nivel nacional, señores, es una asquerosidad. Hay un programa de color visión en la mañana, ¿verdad?, para pa no decir el nombre, de 6 de la mañana, creo que hasta las 8 la Pongan ese programa un ratístico para que ustedes vean. En no la pausa. Es un, es, es, un de, es, un, es un desastre lo que está pasando ahí. Más de 50 anuncios, todos del gobierno: salud pública, agricultura, la presidencia, eh, el INVI, eh, el INDRI, eh, INAPA. Me voy a decir como eh, le dijo Amado al Y Chamo. todo dice la misma vaina. Gracias al presidente Luis Abinader. ¿Qué es eso? Reelección, ¿qué es eso? Uso del dinero del pueblo para su imagen, algo que está prohibido. Eso está prohibido. Pero como estamos embullados en la cuestión de la vacuna y en los presos de, de, de pulpo y casos de qué yo cuánto y, y, y en la vaina de la policía, no nos damos cuenta de eso, además de que nadie lo denuncia. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo cuando a ti te están entrando 50 millones de pesos mensual. ¿Qué, tú, ¿Qué van a decir la gente? Acá callado, que es el callado ahí? ¿Cómo pasó con educación? Más de 6 mil millones de pesos repartido entre canchanchanes y amigos y gente que tenían emisoras que no se escuchaban ni en la emisora. Que además le escuchaba el control máster de la emisora. Solamente él le escuchaba y le pagaron 14 y 15 millones de pesos durante esos 6 y 7 meses que duró esa transmisión. Ustedes saben lo que es eso. Pero ahorita viene con una reforma fiscal que nos va a partir en dos. ¿Mmm? Que la, que, la, que la tienen dando vuelta, embullándonos, embullándonos. Yo creo que si Luis Abinader no cambia su, su, su manera de gobierno, va a fracasar. Yo no sé si es él, pero yo tampoco lo creo tan estúpido para no saber lo que está pasando. Yo no, creo, yo no sé si es él o es su entorno. ¿hmm? O es su entorno. Pero Luis, vas a fracasar porque cuando el pueblo ya te está cogiendo la seña. Ya ustedes ven que en Twitter todo lo que el presidente... Tira. Es un fundazo lo que le manda la, la gente de Twitter, que antes era tendencia número uno, siempre, Luis Abinader, de manera positiva. Ahora es funda lo que le están dando, básicamente en Twitter. ¿Por qué? Porque nos están engañando. Están queriendo utilizar un tigueraje ya quemado. ¿Mm? Señores, la clase, la clase media es la que tiene el control de los medios. La clase media es la que tiene acceso a, a teléfonos. La clase media es la que entra a Twitter, la que entra a Instagram, la que entra a Facebook. La clase media es la que hace la tendencia, la que vira la opinión de un país ya. Y la clase media no se engaña tan fácilmente. La clase media lee, la clase media investiga. Esa, esa vaina de usted poner el dinero del pueblo, el dinero del pueblo, 400 millones de pesos en asesoría, ...de manejo de medios de comunicación... ...es decir, nos estamos pagando... ...para que nos engañen... ...para que creen estrategias para engañarnos... ...para decirnos para decirle a nosotros qué, es lo que nosotros... ...qué es la verdad... ...una verdad construida... ...así no... ...presidente, si usted no cambia... ...esa forma de actuar... ...va a fracasar... ...va a fracasar... ...le va a ir mal... ...le va a ir mal porque... ...ya en un año... Usted va a tener varios partidos haciéndole oposición muy fuerte y va a tener un pueblo incómodo con usted. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que, ni que, ni que lo, le hagan la cosa a la fuerza, ni que lo engañen, porque eso se lo hacen pagar muy caro. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Yerjan. La antigua...